Justamente para poder eh, mantener a los trabajadores, suponte, tranquilos y, y suponte, sin tener que estar recibiendo estos, estos subsidios del Estado, sino que la misma empresa debería haberse hecho cargo de sus trabajadores. ¿Por qué pasa eso? Por los intereses. Intereses propios. O sea, ellos no están interesados, como, como yo les he dicho en, en la clase pasada, en el capital humano y la responsabilidad social empresarial. Ellos están preocupados de su propio bolsillo y seguir ganando, digamos, a mano llena. Porque en estos minutos, suponte Falabela ya ha doblado las ventas porque todo el mundo está comprando a través de Internet. Pero ¿qué es lo que reclama la gente? el despacho, ¿Qué el despacho. la, la logística la logística, exactamente ok hoy un dato de faladera yo les recomendaría a todos que compren yo tengo un vecino acá que se compró uno audífono 25 lucas le llegó un tizot de 300 <risa> <risa> se <risa> <quedó> callado <risa> bueno, <Obvio. risa> bueno. Está, está digamos la, está la crema ¿vale? en, la, en el tema logístico, y eso ¿cierto? Bueno, ustedes en el, en el MBA tienen una cantidad de cursos que están aprendiendo una cantidad de, de cosas que realmente son eh, fascinantes entonces, yo lo, yo lo que eh, manifiesto generalmente es eh, uno tiene que, porque por ejemplo lo que yo les enseñe, ¿ya? no nos podemos poner a, a discutir con los colegas de, los, de las otras clases, porque supongo que no van a cachar como, como yo pienso, porque yo tengo la mentalidad gringa, ¿entiendes? y los otros va, tienen la mentalidad chilena, entonces les van a seguir entregando más información como se hacen las cosas aquí en Chile, que es la maximización de utilidad, reducción de costos y mínima inversión. Y yo lo que le estoy diciendo a ustedes, tienen que cambiar ese switch, porque acuérdense, los buenos gerentes hacen crecer las empresas y los malos las achican. Nosotros no podemos seguir con esa mentalidad de ir y presentarle a nuestro jefe para complacerlo, decirle, oye, el presupuesto del próximo año, fíjate que es más chico es salvaje, ¿ya? O sea, como que si fuéramos brillantes, ¿ya? Con, con un coeficiente intelectual súper... Oye, Einstein tenía un coeficiente intelectual de 160. Nosotros todos somos unos ratones al lado de él. ¿okay? Ya. Entonces... Eh, eh, pero anda tú a discutir con un dinosaurio. No, no te va a entender. O sea, nosotros... Nosotros tenemos que esperar que todos los dinosaurios se mueran para que nosotros podamos implementar las políticas de nuestra manera. Y eso ya queda poco tiempo. Porque Chile va a cambiar. Eso tienen que, tienen que entender de que Chile va a cambiar. Les guste o no les guste a las personas, es parte del proceso. Este proceso que estamos viviendo en Chile es el más caótico, porque estamos casi, supongo, para pegar el despegue, el take-off que se llama, y por eso que nosotros es eh, lo que a nosotros siempre nos, nos hace eh, pensar... A ver, déjame, voy a tratar de explicarles esto aquí en esta cosita. Perdón, acá... Estoy compartiendo... Cerrar. Estoy completando la pizarra, ¿ok? Sí. Okay. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Ok. Esto, aquí, ¿no es cierto?, es subdesarrollado y acá desarrollado. ¿Okay? ¿En qué parte de esto creen que estamos nosotros? ¿Acá en el cerca del subdesarrollo o hacia el desarrollo? Disculpe, profesor. Sí. En mi caso, a mí me dice acá en la pantalla que por ahora solamente los miembros de la organización pueden participar y ver la pizarra. ¿No me deja ver? Al, ¿Alguien más? Lo, es lo mismo. mismo ¿eh? Sí, a mí me dice lo mismo. Yo veo un... la pantalla en blanco. Yo veo un blanco y unos <risa> lápices arriba. Profe, ¿le puedo hacer una, <risa> una consulta. ¿Puede aceptar a Luis que está entrando y tiene problemas con el, la clase? Es que Luis Luis está en en otra en la otra sesión. Alguien mandó un link. Y eh, no es el. Eh? A ver. Ya ingresó, ya aparece Luis. Ah, ya entró ya. Pero estoy reinstalando la, la aplicación. A lo, a lo mejor la, la institución no, no tiene la licencia para usarla. No lo sé. Sí, yo la veo bien. ¿Profesor? Sí. Acabo de ingresar, profesor. Esos alumnos no se lo con el correo de la universidad y no están en la aplicación, están por internet o con el correo Gmail. Por eso no ves la pizarra. Yo acabo de ingresar. Pero eh, hablé con... ¿Con soportes? No, no veo la pizarra. ¿Y ahora? ¿Ahora la ven o no? Yo veo perfecto. pero Yo, yo también la veo. Yo veo, la, yo la veo. yo veo lápices. Yo veo los por lápices de una raya y las puedo mover, de hecho. Ah, entonces están bien. Están, están bien. Eh, es el, el lo, el lo que... No, a mí no me deja. ¿No te deja? No, dice sí. Uso compartió la pizarra en curso, por el momento solo pueden participar miembros de esta organización. A ver, un poquitito. Ahí no se ve nada, ¿no es cierto? Yo me contacté con soporte de, de este mm -hmm. sistema y debería haberme llegado un correo que nunca me llegó. Entonces, como hasta ahora no habíamos tenido problemas como para acceder, no, no había dado dificultad. No, no había hecho nada, pero ya en la semana empecé a tener problemas. Así que quedaron de ver mi caso y darme una, una respuesta pronto, pero esa respuesta va a ser dentro de la próxima semana. Sí, no. Es en un, un ramo anterior... A, ahora la puedo ver video. yo, entré por el, el equipo ¿Ya? de Teams y ahí me lo bien. Sí, bueno, ese bueno. Es el problema que había que entrar con el correo institucional. Claro. Así es lo solucionamos. Que... Ok. voy a ver si puedo ingresar por estoy ahora con Teams me da miedo salirme Bueno, voy a ver, probar con otro con otro navegador no, es que tiene que ser con Teams y el correo institucional porque no te va a dejar porque la licencia la tiene para eh, no, o sea, si, si estuviéramos todos con, el, con Gmail y, y en forma personal nos dejaría todo verlo, ¿ok? Claro. Porque yo tengo aquí suponte lo tengo como para que todo el mundo pueda eh, hasta editar, digamos el, estoy compartiéndola con todos. Claro. Pero ayer no tuve problema. ¿eh? Ayer ingresé como invitado también y no tuve ningún problema. ¿Sí? Sí. La clase de ayer no tuve ningún problema. A ver, también tuve cerrar... el, el inicio, pero después de eso ya no, no tuve ningún problema para ver la presentación, eh, participar, no, no hubo problema. Ya, bueno, me salí, ¿ok? ¿La siguen viendo, no? A usted. A, mí, sí, bueno, bueno, a todos okay. los alumnos. ahora no tenemos la pantalla común. Jaime, Rodrigo, ¿Cómo? también. Pro sí. Profe si comparte un word, lo podemos ver todo, yo creo. Lo proyecta, no lo escribe mismo. Ya, a ver, déjame mirar. Y el freehand en uh, vision, ¿eso lo han usado? No, no. No, está Es que en, en Word no sé si podré dibujar, porque eso es el, la. El, uh... PowerPoint, no, no se puede. ¿En PowerPoint? No, no, tampoco se lo, lo, lo, puedo, lo puedo dibujar. Bueno, miren. Eso. Word. Word. PowerPoint puede. Vamos, vamos a. Eh, voy a dejar. Voy a dejar, digamos, el. Eh, la, la, la explicación, digamos, del, del subdesarrollo, desarrollo para, para hacer un, una, una, una para la presentación, ¿ok? Porque eh, tenemos que ver por qué no funciona el, el, la pizarra. ¿eh? A, mí, a mí me ha funcionado siempre, no sé por qué no está funcionando ahora. No por lo que no están logueados con el correo de la, de la universidad, profesor o sea, todos tienen que estar logueados con el UCEN si entran sí, como claro. invitados, pierden algunos beneficios que tiene la plataforma es por eso, o sea no es más ok, bueno pero eh... el problema es que a no a todos le llegó el login de correo UCEN yo por lo menos no me llegó nunca hablé con la gente de soporte y no llegó nada, me no lo enviaron entonces, Como yo claro. siempre he estado eh, participando como invitado que no fue, era que mandaban @alumnos.ucentral. Entonces claro. para ingresar a esto era exactamente lo mismo pero solamente @ucentral.cl. Claro, sí. pero además, además tenían que entregar un linkearlo con la, con la clase y entregar una una, clave, una credencial, una clave. Y eso no me llegó. Por lo menos lo que me explicaron en soporte. Claro, cuando nosotros vimos eso en el ramo anterior, igual jamás nos mandaron eso. Pero eh, un compañero dijo que había que meterse con el root de clave y ahí funcionó espectacular. De hecho está acá el compañero, no sé si nos puede orientar un poco. Como lo que pasó y ahí pudimos todos ver bien la clase. Pero era porque había que meterlo arroba usen.cl algunos de los que tenían problemas. ¿Se puede, o no? No. ¿No está la Profe. persona? Profe, yo creo que como usted compartió que todos pudieran usar la, la pizarra, yo creo que por eso se bloquearon algunos, pero si usted solamente manda claro. un, dibujo a un compañero, que usted solamente tenga la, la administración de esa pizarra, creo que todos pueden verlo. <risa> ah, vamos a hacerlo analógico. Me suena lógico también. ¿Eh? Sí, porque yo como Está invitado bien. no debería intervenir. Oiga, don Luis, usted entró recién y puro atado, ¿no? <risa> ya, ahí, ahí, ahí está, como, ahí está como eso ustedes. No, no eh, yo lo veo. Ven o no. No. Sí. Y este profes igual, igual puedo, puedo dibujar. Entonces lo está compartiendo con todo. La ya con lo que dibuja y Mario. Sí, profesor, es lo que dice Mario. Sí. Ya, ahí la dejé particip eh, de ¿Cómo se llama? De compartir. Sí, ahora parece que solo lectura. Sí, ahora parece... Solo lectura. No, que te tenemos, Mario. No, a mí no me aparece nada igual, ya, yo me voy ahí mejor, <risa> estoy excluido. Ya. No, por eso, eh, dejémoslo, yo voy a hacer una, una, un PowerPoint explicando esto, lo dejamos para otro minuto porque es tanto lo que... Eh, no, pero María, que... José me, María José me está ofreciendo por lo menos compartir lo que es, la imagen que usted proyecte, yo creo que sacarle una foto y enviármela. Eh, bueno y pero, más, profe. nosotros avácelo, lo más. mandamos por whatsapp y mandamos lo, lo que vaya dibujando. ya súper. se ve o no se ve esta cuestión ah. alguien la está viendo ¿no? sí se ve ya. entonces bueno yo lo que les pregunto es ¿Dónde creen que nosotros ah, ya. estamos? ¿Se basa aquí? ¿Ya? ¿Profesor? ¿Sí? ¿Usted no tiene una función que sea como un puntero o algo? Porque en realidad es que usted pregunta eso, pero yo no sé dónde está dónde está ubicado. Como un puntero? no sea, algo que me diga dónde, dónde, dónde, dónde, por ejemplo, la parte de abajo, la parte de arriba, qué significan, no sé, veo dos caminos, por ejemplo. Ah, ¿Entiendo? bueno. Entiendo es que una... abajo estaríamos nosotros, los subdesarrollados. Mira, es, mira, es que to, todo, todos los países, ok, hacen esto, Ok. okay tenemos el, la, misma, la misma función que es ascendente. Yeah. ¿okay? Todos los países pasamos por, el, por los mismos procesos y, es, y nos, este proceso que está acá ¿okay? es, suponte, digamos, esta rayita aquí y esta otra acá. ¿Ya? ¿Sí? O sea, y yo les pregunto ¿dónde creen que está Chile? ¿Aquí, aquí o aquí? Porque... Suponte cuando uno, cuando los países pasan a ser un país desarrollado, esto que está aquí se va hacia, hacia arriba y se llama el, el take off. ¿Ok? Ahí es cuando despegamos. ¿ok? El avioncito. Ya. Despega. Entonces yo les pregunto a ustedes. ¿Dónde creen que estamos? ¿Aquí? ¿O acá? ¿O? ¿Cierto? O sea, ¿Estamos más cerca de esto? ¿Aquí en el medio? ¿O aquí? ¿Y no? Yo creo que en el medio, profesor. El medio ya, que, ya que tecnológicamente y financieramente somos un país que va bastante más avanzado en la región, pero en lo que es la parte social va muy retrasados. Exacto, ahí hay un punto, estamos, estamos antes del 18, ¿ve? antes del 18 de octubre nosotros estábamos eh, súper avanzados en, en temas. Financiero, éramos la, el país más estable financieramente y lo seguimos siendo, ¿ok? Porque tenemos políticas monetarias y fiscales muy bien eh, regularizadas, ¿ok? Pero, suponte, cuando uno va a hacer el take off, a despegar, el periodo más difícil es este que está aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque este periodo que está acá se llama el síndrome del piloto, ¿ok? El síndrome del piloto, yo se lo expliqué a ustedes que les dije, ¿quién se va a subir a un avión en el cual el piloto te va a decir, a lo mejor vamos a despegar y a lo mejor vamos a aterrizar? Nadie, ¿no es cierto? O sea, uno se quiere subir con la certeza de que el avión va a despegar y va a aterrizar, suponte sanos y salvos, porque yo no me arriesgaría y nosotros estamos viviendo como país el síndrome del piloto, que se llama en términos económicos, porque estamos haciendo las cosas como circo de pobres todo con la reducción, esto de reducción de presupuesto, minimización de costos, quieren que el piloto suponte, venda, la, venda los boletos, sirva la comida, venda la comida dentro del avión, quieren que, que haga todas las cosas, una sola persona, cuando el piloto debe estar concentrado en la vida de todas las personas que lleva a bordo, y solamente preocuparse de despegar bien y aterrizar bien, esa es su función. ¿Okay? Y nosotros, suponte, no estamos haciendo eso para nada. ¿Okay? Entonces, parecemos vivimos como en un circo de pobre. Ustedes van por las calles, están las calles todas sucias, no hay preocupación de crear parques, espacios de, de, de, de, de esparcimiento. Si han viajado a países desarrollados, ustedes se fijan que todo, todo tiene pasto, todo está verde, todo está bonito. no ¿Sí? Y acá, nosotros, suponte, todo a medida ahora si pasan por la autopista del sol, se están viendo unas poblaciones, supongo de, de, de como en la favela, ¿okay? que había desaparecido hace mucho tiempo atrás. Entonces, no estamos haciendo las cosas como corresponde. Y por eso es, que es importante que ustedes, como futuros líderes, entiendan de que tienen que cambiar ese switch, pero no pueden pelear hoy los dinosaurios, que todo lo que ustedes les digan se los van a rebatir, porque les van a decir, no, a mí me gusta hacer las cosas a mi manera, como decía Frank Sinatra, my way, ¿ok? Y ese my way, ¿ok? Está súper mal, ¿ok? Entonces, lo importante es, Lo importante entonces es que vamos a... vamos a dejar de. Entonces lo importante es entender de que las herramientas del día de hoy son distintas a las de hace tiempo atrás. Por ejemplo, ¿ya? esto que está acá, ¿okay? es, eh, lo, lo voy a pasar súper rápido para que ustedes eh, vean un poquito eh, nuestra realidad ¿okay? como país. Entonces... Eh, acuérdense que todo esto no sé si está en el aula central yo la subí pero no sé si la tienen en, en el aula virtual está o no voy a revisar profesor ya pero si no está se las voy a tener que mandar por eh, porque se dan cuenta o sea nosotros no hemos invertido tanto dinero en, en tecnología eh, el aula virtual está súper ya como pasada de, de moda. ¿Ya? Sí, profesor, eh, sí. a mí por lo menos no me aparece ni siquiera el ramo. Ni siquiera el ramo, imagínate. ¿Okay? Profe, Pero, ah, respecto aquí, a ese profesor. tema, yo ayer hice el reclamo porque a mí tampoco me aparece ningún ramo. También quedaron de verlo. Ayer mandé un link donde hay un teléfono y donde contactarse para que una persona eh, directamente del aula virtual pueda solucionar el problema. A mí tampoco me aparece bueno. ningún ramo, nada bueno, mire, traten de tener paciencia... Perdón, perdón el pariente, sí, profesor, pero para pagar no hay ningún problema. Entré por cinco días y podéis pagar igual. Curioso, Sí, bueno, pero... oye. Eh, yo no, Luis. ¿Ah? es... que, ¿sabes lo que pasa? Que yo, yo no puedo ni reclamar en, en, ese, en ese sentido, porque yo lo único que hago es tratar de entregarle mi conocimiento para que las cosas sean mejor, pero el rol de usted es, es que ellos hagan las cosas ¿ok? y es verdad, en, to, en todas partes es, es, es lo mismo pero acuérdense que nosotros como país ni siquiera estábamos preparados para tener eh, clases virtuales, o sea estábamos uh, felices suponte con las clases, clases presenciales nadie se preocupaba de las aulas virtuales, nadie se preocupaba de las notas ninguna cosa, entonces Qué es lo que ocurre hoy, que suponte casi en siete días la universidad tuvo que cambiar de la, la modalidad presencial a la virtual. Cuando, por ejemplo, suponte las universidades en los países desarrollados vienen con este tema, pero hace muchos años, muchos años, toda la gente prefiere hacer sus cosas porque hay hay, hay muchos gente que que tiene que estudiar desde el extranjero, entonces ya están todos en línea en sus universidades, y hacen los cursos en línea, y sacan su, sus grados en línea. Entonces, pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero ahora nos vamos a tener que acostumbrar, nos guste o no, porque eso es lo que nos viene. Chile no va a salir de esto, o sea, yo estaba escuchando el otro día... El, el informe del, del Banco Central diciendo de que el próximo trimestre ya íbamos a tener números azules si estamos creciendo un menos 7,5% ¿cómo creen ustedes que vamos a revertir esa situación en el próximo trimestre? No es posible por no es posible no es posible a nosotros nos va a tomar mucho tiempo con la mentalidad que tenemos de reducción de costo, mínima inversión y, y, ¿cómo se llama? Eh, maximización de las utilidades. Nos va a costar tiempo volver otra vez a estar en... Eh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mirar hacia el extranjero. Buscar las oportunidades de negocio afuera para poder tener éxito. ¿Ok? Esa es la única chance que tengamos para poder salir adelante exitosamente. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, aquí lo importante es eh, de que nosotros, eh, la pregunta principal es preguntarnos, ¿Chile es un país rico o pobre? ¿Okay? ¿No es cierto? Que era lo que yo estaba mostrándoles, digamos, en, el, en, la, en, la, en esa escalerita de, digamos, dónde estamos más cerca de ser un país desarrollado o subdesarrollado o, o, o todavía somos una economía emergente. Entonces, claro, aquí lo primero que uno tiene que pensar es, tenemos que preguntarnos, ¿ok? todos, tanto a nivel país, a nivel de empresa, y a nivel personal, que tiene dos aristas ahí, porque su punto, hay personas que lo único que quieren es tener éxito en la vida, ¿ok? y otros se conforman con ser felices, y eso hay que respetarlo. ¿ok? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde queremos llegar? ¿Qué? Cuando tú le preguntas a un país, yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos ser un país desarrollado, ¿o no? Todo. O sea, no creo que haya absolutamente nadie que te quiera decir, no, yo quiero que volvamos hacia el pasado y seamos un país subdesarrollado. Todos estamos pensando en ser un país desarrollado y... Lamentablemente, como no todos estamos remando al, al mismo, al, de la misma manera, porque no hemos puesto este marco de referencia de que todos vayamos haciendo las cosas como corresponde. Entonces estamos disparando para todos lados y no hacemos ninguna cosa bien. Entonces, pero para llegar, digamos, a la visión, que, que es el punto, digamos, donde está la estrella, no sé si la ven, ¿la ven la estrella? Sí. La, la visión, ¿no es cierto?, que uno tiene que decir, tanto país, empresa o personal, es, ¿dónde quiero llegar?, ¿no es cierto?, esa es la visión, allá, ¿ok?, para llegar a la estrella, tú tienes que invertir en valor agregado, el valor agregado, ustedes ya lo han escuchado, me imagino que cualquier cantidad de veces, en muchos otros ramos, e invert, y supo, de, invertir en valor agregado es, Invertir en investigación, desarrollo, innovación y el emprendimiento, que es lo único que Chile realmente eh, está sacando cosas diferentes, porque no hay eh, industria manufacturera en Chile, no hay, no hay industria fábrica, excepto algunas que están acá en Chile y que se han mantenido. Pero la mayoría de la empresa... Grande, se han concentrado en, en las manos de 10 grupos económicos y ese diez, ese, ese, esos 10 grupos económicos concentran todo. Entonces, ustedes tienen que entender de que para poder, suponte, llegar a ser un país desarrollado, suponte, si tú le preguntas al gerente de una empresa y a los trabajadores que tienen la camiseta puesta, suponte... Que dónde quieren llegar ustedes como empresa. Todos están a decir en su parte, los países: queremos ser number one, queremos ser los primeros. Si tú eres el primero, los restos van a ser, el resto va a ser segundo. ¿Ok? Porque el que llega primero siempre va a liderar y va a ser muy difícil pillarlo porque entendieron de que tenían que ser los primeros y van a tener todos los recursos para seguir manteniéndose los primeros. Y ustedes, si se fijan en su yo puse, en, para llegar a ser un país desarrollado aquí, punto A, punto B, punto C, punto D. Pero digamos, digamos suponte que lo vamos a traspasar eso al a a, a valor agregado que uno está invirtiendo como persona. El punto A es que ustedes, suponte, fueron a, al high school, y se graduaron del high school, ¿cierto? Y terminaron, y después entraron y estudiaron una carrera de pregrado, que es el punto B, valor agregado 2, después van a pasar al punto C, que es lo que están haciendo ahora, están sacando un MBA, y el punto D es, si se vuelve loco, no es cierto, como yo, van a sacar un doctorado, ¿ok? Entonces, eso es, ese es, ese es un, un mapa que diría, si existiera un presidente que me presentara la carta de navegación que ah, tanto hablan ellos, que me dijeran mira, nosotros vamos a llegar a ser un país desarrollado porque vamos a punto A, Vamos a invertir en investigación, desarrollo, innovación, educación, emprendimiento social, medio ambiente y invertir dinero en profesores estrella para que suponte toda la educación, porque la base de que un país sea desarrollado es que la educación sea de excelencia. ¿okay? Segundo, valor agregado número dos, que exista una distribución justa de los ingresos para que no vuelva a existir otro estallido social como el 18 de octubre y... Después en el valor agregado número tres tiene que existir justicia. Un país sin justicia, cultura y respeto no llega a ninguna parte. ¿Okay? Y el valor agregado número cuatro, tolerancia, oportunidades y así sucesivamente. En una empresa, suponte cuando tú hablas de valor agregado uno, tú inviertes en investigación y desarrollo, vas sacando nuevos productos o vas invirtiendo en dinero en marketing y así tú vas creciendo y te vas manteniendo en el tiempo. ¿Ok? Y en, y en lo personal ya, ya se lo expliqué o sea, vamos, terminamos high school vamos a pregrado hacemos un MBA o un magister y después si se vuelven locos suficiente van a hacer un doctorado y una cuestión, acuérdense que yo le dije que el 0,01 creo que son personas que tienen doctorado en el mundo. ¿sí? porque es, es, tiene que tener uno eh, mucho eh, mucha voluntad para poder terminarlo. Cualquiera se puede meter a un doctorado, pero terminarlo es lo difícil, porque es una, es una cosa que la hace uno solo. ¿ok? No tienes profesores. ¿Ok? Entonces, el que logra tener la capacidad de ser constante, de hacer, suponte lo que te piden, leer una cantidad de libros que realmente es tanto, tanto lo que te hacen leer que realmente... Todo el día, o sea, si yo me pongo a hablar como un doctor aquí en este momento, no me tendría ni jota ¿no es cierto? Entonces uno tiene que bajar el nivel y decir, ¿sabe qué? Vamos a conversar a un nivel en el cual yo lo único que quiero es que ustedes ordenen todo esto que está aquí, ustedes ya lo han escuchado, pero estamos ordenándolo, ¿ok? Para que puedan tomar las decisiones que corresponden en el minuto que corresponde. ¿Okay? Porque si ustedes tienen ordenada la, esto, porque todo el mundo le pregunta, oye, ¿qué quieres hacer tú en cinco años más? Mucha gente no tiene idea. ¿Qué quiere hacer en diez años más? Tampoco tienen idea. Pero si tú tienes una, un orden, un mapa, una ruta como la que le estoy mostrando a ustedes, van a saber que tienen que cumplir esos puntos para poder llegar a la visión que tienen. ¿Okay? Ahora la, la pregunta es, ¿eso está ahí? Cierto? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Okay? Entonces tú tienes que hacer un análisis estratégico. ¿Okay? Y este análisis estratégico, tienes que poner los factores externos, ¿okay? tienes que poner la misión, qué estrategia es la que tú vas a usar, y si al final vas a implementarla a través de innovación o o, o cómo la va, o innovación o la implementación, tienes que diseñar, ¿ok? Y tienes que, di, di, tienes que empezar a identificar, ¿ya? El FODA, que todos ustedes, lo, más que lo conocen, pues, o sea, yo no creo que ninguno de ustedes no lo conozca, ¿o no? ¿Ya? Por ejemplo, Chile, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el aspecto geopolítico, ¿ya? Hay, hay un más... Okay, y hay un signo rojo negativo, ¿correcto? ¿Lo ven o no? Sí, sí. Sí, sí, sí, la parte superior. Okay, entonces, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, geo, geográficamente, ¿Chile está lejos o cerca del mundo? Lejísimo. Depende. Por el acceso al mar. ¿No es cierto? Okay. Hace 30 años atrás, sí podríamos decir que Chile está lejos, porque suponte aterrizaba un avión al aeropuerto y hoy, y hoy, bueno, si no fuera por la pandemia, cada 5 minutos está aterrizando y, y despegando un avión, ¿sí o no? Claro, pero se demora 13 horas en llegar a Europa. Exacto. Y en 13 pero... horas yo recorro, puedo recorrer 8 países de Europa. ¿no? correcto, pero tú puedes hacer negocios suponte a través de Skype, de suponte WhatsApp, puedes tener una conferencia hasta con 10 personas instantáneamente. Claro, eso, 500... eso es, la, es el acceso que tenemos a poder comunicarnos, pero si la pregunta es si Chile está lejos, está lejos, eso es una barrera para nosotros. Depende. Mira, y... Depende, depende. Depende. Del desarrollo con eh, quien te ir hacer un negocio, quieras hacer el negocio. Pero es que hoy día con pero las hoy, comunicaciones estás está cerca. Lo que pasa es que. Pero por ejemplo, tí, si tú lo, quieres importar de China y querí y, y, y necesitáis, bueno, ir a conocer la planta, ver el, cómo funciona, qué sé si yo, tenéis que viajar. Po. Sí, pero me, queda, que más cerca, me queda más cerca. A mí me queda más cerca China y puede tener mejores tiempos que, que, un, que una persona de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, por eso te digo, depende. Pero comparado con 30 años atrás, ¿estamos más cerca o más lejos? Más cerca. Más, más cerca. más cerca, pero por el desarrollo tecnológico global. Uno... Claro. Las o tecnologías sea, son, las para todo, para, pero son las mismas para todo el mundo. Claro, nosotros, no, tecnol nosotros seguimos. Tecnológico vinándonos... y transporte. Todo ha mejorado, entonces estamos más cerca. En todo el mundo. Estamos. estamos. Entonces la brecha, la brecha eh, sigue siendo la misma de lejanía nuestra, porque todo el mundo tiene el mismo acceso tecnológico. O gran parte del mundo. Entonces, pero, pero seguimos estando lejos. Eh, pues, podríamos decir eso, ok. Pero lo que hace fue la presentación que pasó. cambio de pantalla parece. eso ¿Ah? cambio de pantalla no ni ni ni nada bueno bueno miren Pasemos al segundo punto y, y después vemos si estamos más lejos o más, o más cerca. En lo, en lo político. Oye, alguien me está cambiando la presentación. Tiene que hacer lo mismo con la otra profe, tiene que bloquearla nomás para que usted nomás la use. Alguien la está usando, ¿te das cuenta? Alguien está con. Eh, con el con el mouse, okay. Esperemos que no nos saquen de nada. En lo político, está, está en un punto rojo. ¿Por qué? La pregunta es, tú lo puedes hacer eso a nivel país, a nivel empresa o a nivel personal. ¿Okay? ¿Chile cómo está políticamente el día de hoy? ¿Bien o mal? Depende, me van a decir, ¿no es cierto? Porque si nos comparamos con Venezuela, estamos súper bien. ¿cierto? Si nos comparamos con México, estamos súper bien. Si nos comparamos con Brasil, estamos muy bien. Pero cuando nosotros, como, como gente que vive en el país, no, no, no. nosotros sabemos que está la crema en, en todo. O sea, no hay credibilidad en los políticos ok, nadie cree en el parlamento, Lavín se declaró socialdemócrata, el otro señor, no. bueno, o sea, hay, un, hay, un, hay una chifulca interna, o sea, creo que los de izquierda se creen de derecha y los de derecha es de izquierda, entonces al final hay, hay una majamama de que nadie entiende nada, y por eso que yo lo pongo en rojo, porque tenemos un problema grave político en nuestro país ¿okay? y si yo soy el presidente del país yo tengo que identificar cuáles son mis problemas para resolverlos ¿correcto? ¿Okay? porque hicimos un análisis estratégico pero el análisis estratégico no, en la primera presentación que yo le hice de, la, de dónde queremos llegar tenemos que identificar dónde están nuestras debilidades ¿eh? porque si nosotros sabemos que los políticos están en un problema entonces ¿cuál es el rol del presidente es concentrarse y decirle miren, para llegar a ser un país desarrollado tenemos que solucionar el problema político que tenemos ¿Okay? y me voy a concentrar 100% en eso después en lo macro y lo micro ¿okay? económico suponte en lo macro todavía nosotros las, las, las empresas que miden el riesgo país a nosotros, mira, no, de, de, de habernos tenido triple A positivo, nos bajaron a, a, a dos A negativo. ¿okay? Sigue siendo bueno comparado con todos los otros países latinoamericanos. ¿okay? Que es positivo, ¿correcto? Pero en lo micro, ¿cómo estamos con los salarios? Estamos con un signo negativo grande, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy presidente de la república... Y sé que, el, que estamos súper bien en lo macro, pero en lo micro estamos mal. Entonces yo, mi discurso tendría que ser, señores, me voy a preocupar del tema político, me voy a preocupar del tema salarial y laboral. ¿Saben en cuándo incrementaron el, el, la, el, el salario mínimo? 1.500 pesos. 1.500 pesos, una cosa así, ¿no? 1.500 pesos. ¿Ustedes creen que eso es un... Una, ¿Una gran ayuda para el país? Sí, porque que nadie le ayuda 1.500 pesos. Si en un bus ya gasté la mitad o más. Ya, la, entonces... Vale señal. Estamos mal, ¿ustedes? El microeconomía dijo que una persona puede vivir... Bueno, esa persona es... No sé, no, no tengo palabras. No, no quiero decirlo tampoco, como que se da toda todas estas cuestiones. Después van a decir, mira, el profesor lo que está diciendo de, de nuestra gran autoridad del Olimpo. Ah, de los dioses. ¿eh? Entonces, pero, no, no el último no. puede estar lleno de idiotas también, si eso no es un problema hoy día. Creo que el, en lo general así ha sido en los últimos 30 años. Se bueno, han destacado más por las pero, torpezas que por los, por los aciertos. Pero, pero no lo dije yo. ¿Te das cuenta? Que es lo importante. Yo, no, yo, no yo creo que lo, lo que afecta mucho en esto es la falta de coherencia, porque una persona que hoy día está pidiendo un sueldo mínimo de 400 mil pesos, hace tres años atrás se conformaba con 250, entonces, si van a cambiar las necesidades de acuerdo a, a qué lado de la puerta del baño están es, ocupando, eh, no vamos a llegar nunca a acuerdos reales y que en, en, en definitiva ayuden a la gente que lo requiere. Las claro. necesidades este tendrían que ser una sola objetiva, ¿no es cierto?, y ser un tema ya a nivel estatal, no a nivel de gobierno. O sea, debe eh, de ser el Estado quien define, no los gobiernos. Exactamente. Pero para eh, eso hay eh, que sacar a todos los planes que tenemos hoy día y dando el choque. Eh, no, bueno, tú lo dijiste. Esa es la solución. ¿okay? Y en el tema ambiental, por ejemplo, ¿cómo está? Súper mal, porque yo puse el, el, el, el rojo más grande porque realmente... Acuérdense, está la crema en Chile en los temas ambientales. Entonces, ¿quién? quién o sea, si, si yo sé que tengo temas ambientales graves en nuestro país, yo sé que eso, el agua que estamos tomando nos produce cáncer. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo no somos capaces de que al menos el agua que estamos tomando sea un agua decente y limpia para que estemos por lo menos tomando agua limpia. ¿Okay? Entonces, si tú eres presidente de un país, ¿no es cierto? Y sabes que tiene un tema político grave, tienes un, un problema, ¿no es cierto?, de, de salario grave. Y tiene un problema ambiental, yo, lo que, yo me dirijo a la nación diciéndole, oye, me voy a concentrar en estos temas que son los que nos están poniendo la piedra en el zapato, ¿o no? Y después tengo que hacer el FOAB, o sea, si yo, si yo es, ¿no es cierto? En otra palabra, diciendo, si yo sé cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, la debilidad y las amenazas, yo puedo ir dándole prioridades a cada una de ellas para decir a cuál voy a ir atacando primero. Lo mismo en la empresa y en tu casa. ¿okay? Por ejemplo, suponte ya, eh, en la casa. ¿okay? Sabemos que hay tanta delincuencia que tú tienes que invertir dinero en protegerla. ¿Correcto? Es lo mismo que el Ministerio de Defensa. ¿okay? Nosotros sabemos que tenemos un constante, suponte, peligro porque tenemos... Países que, que de repente nos pueden invadir y pueden bombardearnos y tenemos que estar preparados militarmente para poder, y tenemos que invertir plata en aviones, en tanques, plata que es inútil porque no hemos ido a una guerra en muchos años, pero estuvimos al borde de estar en guerra con Argentina. ¿De acuerdo o no? Okay. Entonces, es un mal necesario. Hay que invertir plata, supongo, en la defensa. Ahora nos están dando como bombo los argentinos por la, por la Antártica, ¿Ya? ¿Por qué? Porque como obviamente tiene tantos problemas, ellos tienen que distraer su la atención de la gente de alguna forma. Entonces, y, y el embajado nuestro es tan brillante que se pone a ofrecer cosas que son incumplibles con los argentinos, porque no consultas. Entonces, claro, se, se producen Problemas y, y, y hay mucho conflicto, cuando deberíamos tener las mejores relaciones con los argentinos para poder entre todos salir adelante, si oye, hoy el mundo cambió, los países están tratando de colaborar para poder salir adelante y que la globalización llegue a ser el sueño que se, oye, hace 45 años atrás, que se pensó en que esta cuestión fuera, fuera, se fuera acelerando más rápido la globalización. ¿OK? Ahora yo creo que lo mejor que puede habernos pasado, con, con, el, con el respeto de todas las personas que han fallecido con el coronavirus, es que nos haya, nos haya tocado este coronavirus porque la naturaleza nos pegó un, una palmera eh, o un ladrillazo en la cabeza para que paráramos, de seguir destruyendo el medio ambiente. Okay. Y aún así, nosotros no tomamos ninguna medida con respecto al, al, al tema del medio ambiente. ¿Hay alguien que está hablando sobre ese tema? Nadie. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos que nuestra fortaleza es los recursos naturales, Okay. Entonces, bueno, tenemos que sacarle ventaja a los recursos naturales, porque nosotros no hemos invertido ni en investigación, desarrollo, o sea, y sacamos el cobre y después lo compramos hecho cable. O sea, que somos brillantes, ¿cierto? ¿Ya? Super capo. Vendemos fruta, verdura. Y vino. Ese eso, eso, eso es nuestro ingreso. Y salmones, profe, ah, no olvides. Sé. Y, y los salmones. <risa> Pero los salmones están con un grave problema porque, acuérdense, como les le, le meten tanto antibiótico, no lo quieren comprar. Entonces, también tenemos otro problema por ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, ya es, las ventas están bajando. ¿Sí? Porque la gente no quiere, oh, se, tú compras un, un, un, un salmón y, y, y, y el sabor que tiene antibiótico no tiene sabor a salmón, porque tú ya tuvimos una una digamos, esa enfermedad, no me acuerdo cómo se llamó, gigantesca que casi mató toda la industria: el virus, virus visa. exactamente, ya. Entonces, tenemos salmón, vino, jugo, eh, ¿cómo se llama? Vegetales, fruta y cobre. Esa es nuestra fortaleza. ¿Okay? ¿Y cuáles son nuestras oportunidades? Las grandes oportunidades que tenemos nosotros son los tratados de libre comercio. Somos el país que tiene más tratados de libre comercio en el planeta. ¿Okay? Entonces tenemos que sacarle provecho a eso. Si nosotros sabemos que, que tenemos la fortaleza y las oportunidades, ¿eh? tenemos que sacarle ventajas a eso, ¿correcto? O sea, deberíamos invertir mucho más dinero en ese, es, esos dos, esos dos, digamos, eh, recursos para poder salir adelante y decirle a todo el mundo vamos a invertir más dinero en recursos naturales, en sacarle provecho a los tratados de libre comercio, ¿cierto? Y después tienes que identificar tus debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? La educación, la salud, la justicia, la delincuencia. Y, oye, puedo hacer una lista hacia abajo, pero mucho más grande, porque son muchas las debilidades que tenemos. ¿Y cuáles son nuestras amenazas? La competencia. Siempre la competencia. Si tú estás haciendo las cosas mal, va a venir otro que las hace mejor. Como yo les comenté, suponte Persico, que perdió la concesión de la Peugeot porque estaban haciendo tan mal, suponte el mantenimiento, postventa y todas las cosas que tiene que hacer una compra y venta de automóviles, que vinieron los franceses y le dijeron, ¿saben que Váyanse para su casa, vamos a hacer nosotros las cosas mejor porque no, lo, no saben, no, no subieron. Imagínate, tremendo negocio que se perdió. ¿Ya? Y así ha ocurrido con muchas empresas. ¿Sí? Entonces, cuando tú sabes cuáles son tus debilidades, cuáles son tus dominios, las tienes que proteger. ¿Sí? Esto Y esto es lo que tú tienes que tener súper claro en las decisiones que vas a tomar dentro de tu empresa, dentro de tu país, y dentro de tu misma casa, porque en tu casa eh, ocurre lo mismo. O sea, tú vas a destinar un presupuesto para educación, otro para salud, ¿no es cierto?, alguien tiene que hacer justicia en la casa, ¿cierto? Generalmente la mamá, ¿ya? Ojalá que los hijos, suponte, los, los mantengamos bien ordenados para que no se metan en, en drogas y ese tipo de cosas, ¿ya? Y, bueno, estamos siempre amenazados con la competencia, si, si no estamos pendientes, escucha, podemos eh, perder todo, ¿ya? ¿eh? Entonces, este es nuestro marco de conversación y esto es lo que se tiene que tener claro cuando tú vas a una reunión, porque si tú empiezas a hablar de otros temas, ¿ya? todos los países se basan en este cuadro para hacer las reuniones. Porque las reuniones, entonces tú vas a saber dónde tienes que llegar, qué estrategia es la que tú vas a, a, a, a, ¿cómo se llama? a implementar ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer un, un, una, un plan de implementación o vas simplemente a innovar? Valor agregado 1, 2, 3, 4. ¿Ok? ¿Les queda claro este punto, no? ¿Sí? Bien. Oye, una consulta. Eh, ¿a, ¿A qué hora vamos a? Como, hoy, hoy día en la clase hasta las 18 horas. ¿A qué hora quieren tomar el break? Lo que hemos hecho en otras clases, profe, a las 11, si mal no recuerdo, hacemos el primer break de una y media a 2 y media se almuerza y en la tarde a las 4, si mal no recuerdo, se hace un break. Ya. Yeah. Sí. Super. Entonces, a las 11 hacemos un break. Eh, ¿Les parece que a la una hagamos el otro para almorzar? ¿Sí? Sí. Sí, sí, profesor. Sí. Sí, ya, perfecto. Pero avísenme, por favor. 30, 30, yo 30, no, me, no, no estoy mirando el reloj, ¿ya? Y me vuelo cuando estoy hablando estos temas porque me apasiona. ¿Ya? Me tienen que decir. Si no, sigo. ¿Pueden hacerlo? Gracias. Sí, profesor. ¿Puede ser la luna 30, compañero, luna 30 al almuerzo? ¿Puede ser? No, no, a la una. <risa> a la una. Bueno, gracias, claro. Gracias, gracias. Ya. ¿Un y media, ¿Ah? ¿Una y media entonces? ¿Una y media entonces? Si no les bueno, complica. Claro. Bueno, claro. ¿Una y media? Yo no tengo ¿Imposible? problema. Sí. Me da lo mismo a mí, suponte, ya. si usted... <risa> Media hora más, media hora menos, da lo mismo caballeros. Acomodémonos más. Gracias. gracias. Una no, un y media entonces. Es lo único vale. complicado, Guillermo. <risa> y le todas bueno. lavar las esa ahora, compañero. ¿Qué pasa todos los sábados? No, es mi hija, güey. Bueno, no, créeme, a la una no come, güey. Bueno. Entonces tiene que comer después sí. de la una y media. Ojalá las dos, bueno, pero Tiene que cocinar, eso. Ah, preparar, servir, darle al almuerzo, lavar la losa y después. Que le bueno, me pierdo, compañero, me pierdo un día y medio acá de la familia. ¿eh? Eso para mí es severo. Tengo que hacer medio toda la semana. 15 días para poder tener esto tranquilidad. <ríe> bueno, miren, aquí, por ejemplo, ya se, eh, se hizo un análisis estratégico de Parral. ¿ya? Y, y empezamos a, con el alcalde y sus su, su concejales. Hacer el análisis estratégico para ver, para ver, digamos, en qué situación estaban ellos y qué es lo que, qué es lo que tenían que hacer. Hicieron, hicimos el análisis geopolítico, cierto, descubrimos eh, los datos, cuánto era la población, la movilidad social, el análisis económico, eh, cuánto era lo que eh, el gasto que se había aumentado, el análisis medioambiental. La visión, ellos tenían su suponte hacer una, una eh, quisiera que fuera una comuna referente ya, con capacidad de innovación, eh, la estrategia eh, y la implementación, ¿no es cierto?, dieron las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, de las amenaza, pero fueron súper juiciosos, digamos, en su forma de desarrollar el análisis estratégico. Pero ¿qué pasó? Como somos un país cortoplacista, cambió de gobierno y, ¡pum!, no más plan estratégico. ¿Ok? Entonces los planes estratégicos se supone que tienen que ser a largo plazo. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Todas nuestras políticas, tanto empresariales, van de acuerdo, suponte, a los cuatro años de gobierno que hay, suponte, que está... Eh, gobernando. Entonces, no, no lo hacemos como en otros países que hacen política a 100 años. ¿okay? Los Emiratos Árabes Unidos, ellos quieren ser el hub de innovación global. ¿okay? Quieren llegar a Marte. ¿Nosotros a dónde queremos ir? Si no tenemos, miren, dicen que, que escuché el otro día que íbamos a tener todos 5G. Cuando no tenemos ni siquiera un satélite. Tú necesitas un satélite para poder tener señales 5G. Nosotros todo lo que hemos hecho ha sido política de fibra óptica. ¿Cómo vamos a tener 5G si suponte no hemos invertido dinero en, en un satélite? Lo primero que tienes que tener un satélite, porque el 5G es Wi-Fi, ¿sí o no? Por fibra óptica no voy, no puedes, es imposible mandar 5G. Ni siquiera nosotros nos suscribimos a la convención en Ginebra que se hubo de, de cambiar de los megahertz a la nueva generación de satélite. Ni siquiera Chile se metió en esa cosa. Entonces, prometerle a todo un país de que suponte el año 21 vamos a tener todo 5G, eso no es real. ¿Bien? Cuando crean, cuando hagan el, el WhatsApp, le voy a mandar, ¿ok? Eh, eh, por países que han invertido eh, en la generación 5G. ¿Ok? Ahí ustedes van a ver dónde está Chile. Entonces, pero... Yo lo que quiero que entiendan a través de esta diapositiva es que se puede hacer un análisis estratégico y esto se tiene que compartir con todos para que sepa la gente ¿no cierto en qué está trabajando la empresa y todo que se ponga en la camiseta. Miren, yo una vez casi me llevaron preso porque fui a una a una charla de Roberto Fantuzzi que lo quiero mucho un muy amigos. Pero antes, cuando no lo conocía, fui a la charla de, de Roberto Fantuzzi y él, acá, da cátedra de, de suponte de que eh, ellos, suponte cómo hacer las cosas mejor, las empresas, mire yo le dije, señor Fantuzzi, perdóneme pero está súper equivocado, porque si ustedes, si ustedes hubiesen hecho las cosas bien, nunca hubiese quebrado su empresa, así que no me venga a dar clase a mí de que hicieron las cosas bien. Si ustedes hubiesen hecho bien las cosas, Fantucio todavía estaría viva. Todo el mundo se acuerda de la marca Fantucio, ¿no? Las joyas, la. ¿eh? Era, era una tremenda fábrica. Pero, ¿qué pasó? Vino un periodo difícil. Si yo. Si todos los trabajadores están con la empresa, a ellos no les importa, porque suponte que la empresa es la que le está dando la pega. Y si el, el gerente general dice, oye, ¿Sabes que no le voy a pagar, poder pagar el, el salario completo eh, en dos meses? Pero les voy a dar la mitad, pero, pero vamos a salvar la empresa. ¿Tú crees que la gente no va a ayudar a, a esa empresa a salir adelante? En vez de perder el trabajo, sería lo bueno, lógico. La, lógico, ¿no es cierto? Claro. No, Uno demandaría, seguro. Entonces, entonces, bueno, quedó la crema porque llegaron los cuares de seguridad y me sacaron de la, de la ¿cómo se llama? De la, de la conferencia. Pero después terminamos súper amigos con Fantúsico, porque me dijo que tenía toda la razón. <coughs> y me invita para todas las cuestiones, tengo hasta su celular. Yeah. Entonces, pero, pero oye, cuesta aterrizar a las personas acá. ¿Ya? ¿Yeah? O sea, que a alguien le diga una cuestión. Yo, como aquí en Chile no tengo ningún compromiso de ninguna cosa, tú uh, a mí me tienes censurado ya en CNN, Chilevisión, en el Mega, en todos lados. ¿Por qué? Porque digo las cosas como son. Entonces aquí pareciera que, suponte, si tú haces las cosas mal, te premian, y si haces las cosas bien, suponte, te castigan. ¿O no? Es un Entonces, problema de mentalidad, ¿no? Es un problema de mentalidad. Pero, mira, yo voy a cumplir 60 años. He hecho, me siento súper realizado en la vida. Y me da lo mismo lo que piensen los otros la otra gente. Siempre vas a tener enemigos. Y no vivo de ellos. Yo vivo de, de mis logros. ¿okay? Porque han sido mis propios méritos. Y no, no, todo lo que me gané, yo les dije, o sea... Yo estudié en Estados Unidos trabajando de camarero. A mí, mi, mi familia no me pagó la, la educación. Yo me sacaba buenas notas, trabajé de camarero, lo pasaba a chancho porque se gana mucha plata trabajando de camarero, pero mis otros cuatro compañeros que eran chilenos también, ellos se quedaron pegados. Y siguieron hasta el día de hoy. Yo hace tiempo atrás me junté con ellos y ellos siempre trabajando de camarero, imagínate, después de 20, más de 20 años. Ellos se quedaron pegados ahí, porque suponte el esfuerzo de estudiar no, no era para ellos. ¿Sí? Pero mientras yo lo pasaba en chancho, yo me encerraba, porque vivíamos los cuatro juntos, yo me encerraba en mi pieza y seguía estudiando, me, podía, me ponía los audífonos, ¿ya? y no escuchaba la fiesta, afuera, pero me quedaba, monté estudiando, estudiando, estudiando, estudiando, y así saqué mi carrera adelante, con buenas notas, me metí a trabajar al Banco Mundial, de ahí pasé a la Corporación Financiera, y así fui avanzando. Pero con los, los méritos de uno y la voluntad de que uno se pone la meta. Dice, si yo quiero llegar a, Ustedes están haciendo el MBA, ¿cierto? Ya es un gran paso. Y, y, y como les dije en la clase pasada, nadie los tiene con, con cadenas amarrados escuchándome a mí ¿ok? o a los otros profesores. Es una decisión de ustedes, porque ustedes quieren ser mejores. ¿ok? Pero eso también necesita que ustedes traspasen sus conocimientos al resto de las personas, porque no se pueden quedar con toda la información, porque para eso mejor... Se meten en una cueva como en mitad de año, ¿no es cierto?, y se quedan leyendo libros Entonces tienen que esto convertirlo en realidad. Cambiar el switch de la maximización de utilidad, reducción de costo y mínima inversión a el, el mismo modelo, pero moderado. O sea, que nadie está en contra del lucro aquí y ganar plata. ¿Sí? A todos nos gusta ganar. ¿Sí? Pero tenemos que ser justos. Y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, ustedes tienen que dar la seguridad, la responsabilidad a las otras personas. Y uno tiene que asumir sus responsabilidades como el líder. Si uno, se, si uno deja la embarrada en alguna cuestión, le tiene que decir, oiga, sí, yo tomé esa decisión porque encontré que era la, la decisión que era necesaria tomarla y yo asumo la responsabilidad. Usted haga lo que quiera conmigo. Pero yo, yo sumo, no, no aquí se echan la culpa entre todo No, yo no fui, ¿qué? Blah, blah, blah. ¿Ah? Y la capacidad de escuchar. Los líderes, el MBA, se tiene que sentar y escuchar a todos, desde el guardia de seguridad hasta el directorio, a los clientes, al, a, suponte, al cliente interno, a todo el mundo tiene que sentarse y escuchar qué es lo que le tiene que decir. Porque si tú no escuchas, se te crea un grave problema. No sabes nada. El que no escucha no sabe nada. Se parece a una persona a quien, que sale todos los días en la televisión diciendo cuestiones y parece que estuviera viendo en otro país. ¿Okay? porque no escucha, está escuchando al país. Entonces todavía está viviendo como en, en el oasis, que dijo, Chile es un oasis. ¿Okay? No era nada un oasis. ¿Okay? Entonces, ese es el, el, el tema, escuchar, asumir las responsabilidades y tomar decisiones justas. Porque ustedes son los líderes del futuro. ¿Okay? Profe, pero ese discurso de que Chile es un oasis en realidad está hecho para que nosotros sintamos, tengamos la sensación de que estamos bien nomás. Claro. La comunicacionalmente, eso está pensado, ¿no? no fue al azar. Entonces, se sí. crea la sensación de que estamos muy bien, que somos un país desarrollado, por lo tanto, la gente se acostumbra a vivir endeudada, eh, apenas llegando a fin de mes, con problemas económicos serios, endeudado con todas las bancas, endeudado por todos lados. Y lo hacen sentir que es una situación normal de país. De esa forma no se exigen mayores sueldos, de esa forma no se exige eh, nada por parte de los de lo empleados en el fondo. Bueno, pero... Eh, ¿y, ¿Y por qué suponte ocurre eso? ¿Es culpa nuestra o es culpa del que le da fecha al chancho? Yo creo que todos hemos creído ese discurso, si ese es el problema. Exacto. Claro. ¿No es cierto? Nos, nos han mantenido, suponte, sin información, ¿ya? y acuérdense que la, la base de todo este tema es que tú tienes que ser súper transparente con la comunicación, porque sin comunicación no hay desarrollo. Tú tienes que mantener comunicadas a las personas. Suponga, los días en los cuales se tomaban las decisiones en cuatro paredes, como se siguen haciendo aún todavía, si ustedes se fijan, su en las empresas, los gerentes cierran la puerta y toman las decisiones y después se las informan a, a las personas. Y por eso es que es también tan importante el cambio de la Constitución de Chile, porque supongo que la Constitución de Chile okay, se, tomó, se hizo en cuatro paredes, ¿ya? y nosotros creemos en eso y traspasamos nuestro poder a los parlamentarios y ahora suponte imagínense nosotros les pagamos los parlamentarios y los tipos se dan el lujo de tomar la decisión si nos van a dar el 10% o no el 10% sin nuestra plata es insólito eso, eso no tiene que ver con constitución. ¿no? Eso es ley orgánica, ley orgánica, ¿no es cierto?, el Congreso, las leyes orgánicas constitucionales de las distintas entidades que componen el Estado, no tienen que ver con constitución. Yo creo que es el gran problema, ¿no es cierto?, que le, le lograron meter a la gente, que en la mayoría de los casos no ha leído nunca la constitución, que el problema es la constitución, y no es así. La constitución es un marco jurídico mínimo que regula ciertas cosas y dispone ciertas otras. Aquí lo que hay que cambiar es la ley del trabajo, la ley de Isapri, la ley de Foraza, la ley del Congreso, que es una ley orgánica constitucional, no tiene que ver con constitución, eh, la ley de carabineros, si se quiere reformar carabineros, ¿no es cierto? La ley de todo lo que uno quiera cambiar, que no tiene que ver con constitución, que son leyes particulares, leyes especiales, en algunos casos leyes o decretos con fuerza ley, pero que no tienen que ver directamente con la constitución. Entonces vamos a cambiar la constitución y se van a dar cuenta que quedamos parados donde mismo. Porque Mira, no lo sé. Era, no era el centro del problema. No lo sé, porque yo un, un día llegué a Ámsterdam y estaba hablando justo castellano y, y se para un, un profesor de derecho constitucional de la Universidad de Ámsterdam y me nos pregunta de dónde son ustedes y yo le digo de Chile y se mata de la risa y dice oye yo pongo a mi estudiante más porro a que hacer su tesis en la constitución de su país porque la más mala del mundo, ¿OK? yo casi me caí de espalda, porque no sabía qué decirle, ¿OK? entonces, eh, obviamente yo, hoy uno puede leerse la constitución, una, hay, hay un extracto, ya que tú puedes resumir, pero claro, una, si tú estudias derecho te... Y, y estudia derecho y constitución, a lo mejor te estudia completa toda la constitución. ¿ok? Pero la realidad es que un, un, un libro que es gigantesco, nadie se lo va a leer. ¿por? ¿Quién, le, ¿Quién lo va a leer? Nadie. si No lo va a entender. No tenemos la capacidad de entendimiento de lo que se escribió. Y además que fue una constitución hecha para un grupo de personas, porque ese grupo de personas se benefició con esa constitución. Entonces sí hay que cambiarlo te lo están diciendo desde afuera desde afuera de diciendo nación hay que cambiarla y también hay que cambiar las leyes que tú dices es es, es digamos un tema que está abierto y, y te aseguro que lo más probable que como la constitución afecta a los parlamentarios lo más probable es que nosotros en octubre va a aparecer el rebrote y no se va a hacer ningún plebiscito y no va a haber ninguna reforma. Y ahí te, yo te voy a decir, ¿sabes qué? No va a cambiar ningún cambio, no va a haber absolutamente nada, no va a haber ningún cambio. Este no es otro tema. Y si no hay un cambio, va a haber una explosión social 2.0. Si no se cambia la constitución, o si se cambia. Profesor, esos proyectos que lo que están vendiendo. Lo es que sí, sí. pasa estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa que hay que entender bien el trasfondo de por qué sí o al cambio de la constitución. De partida, la crisis que empezó acá en Chile, yo creo que fue, vamos, personal, fue una crisis política, fue una crisis de desconfianza del ciudadano hacia su representante, porque había una desconexión brutal entre la persona que uno de manera democrática elegía para que fuera para que fuera el representante de uno en el Parlamento que ganaba 9 millones de pesos cuando el sueldo mínimo lo acabamos de decir una miseria. Y resulta que los mismos políticos pescaron la crisis, la, se hicieron, los abanderaron y están diciendo ahora de que quieren cambiar la constitución porque la constitución limita los poderes que tiene el parlamentario para poder hacer los yes. cambios que ellos quieren. ¿Cómo? Entonces quedó demostrado con el tema bueno. del 10% del FP que quizás no es necesario cambiar la constitución. Y con para el que lo, del para que... demostrado, con temas medioambientales, con <risa> un montón de temas de pensiones, de trabajo, de vivienda, claro. un montón de, de cosas donde las atribuciones que tiene el Parlamento, por ejemplo, para cambiar las leyes, finalmente son institucionales por decretos eh, constitucionales. Entonces sí hay que cambiar la Constitución. Y lo, lo demuestran un montón de cambios eh, legales que, que se han querido implementar y que han sido aprobados incluso, como los del CERNAC, ese es súper emblemático, que fueron aprobados por todo el Parlamento, pero el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, porque la Constitución no lo permite. Entonces, no es yo entiendo que hay que cambiar las leyes, que lo que dice Ángel, que hay que cambiar como las leyes de alguna manera, pero necesita un mecanismo para que eso se pueda generar. Si no, no. Claro, porque la el, lo que no cuenta, los que, que, que le suman en prácticamente base a a lo que propone el Ejecutivo o a lo que propone el, el, el Poder Judicial. Y están definidos, ¿no es cierto?, cuáles son los quórum de, dependiendo del tipo de legislación que se está proponiendo, eh, que se requieren para poder aprobar esa, esos proyectos de ley. Eso siempre ha estado. Lo que pasa es que aquí se, malamente o maliciosamente, y aquí volvemos a un tema que, que conversamos al inicio de esta clase, no es cierto? que es el tema de la educación, se le ha dicho a la gente que esta constitución es la constitución que generó Pinochet. Eh, que bueno, no, puede, no tener, puede tener un cierto asidero, pero la realidad es que esta constitución, su base es la constitución del año 25. Pinochet, ¿no es cierto?, y, y su equipo después puso algunas leyes mordazas, algunas leyes de amarre y algunas otras cosas particulares que en su mayoría se eliminaron a contar del 94 y hasta el 2005, donde firmó la constitución, constitución el señor Lago. Entonces todos estos argumentos que se han ocupado para decir que la constitución es la culpable de todo lo que pasa en Chile son falsos, o sea, no es así. La constitución no va a cambiar nada, y si nos va a hacer gastar mucho dinero, no es cierto, en un proceso constituyente, del que además no sabemos quién la va a reescribir, porque si la van a reescribir ellos mismos, créanme que vamos a quedar donde mismo y quizás peor. No, el claro, pues, Ángel, en las si noticias crees, salió, parte, Ángel, salió en las noticias de la los parte. candidatos de los partidos políticos para la asamblea constituyente y son puros políticos reciclados. O sea, creer que la nueva constitución la va a escribir la señora a pie o que la va a escribir el caballero que toma micro eh, eh, es meternos el dedo en el ojo nosotros mismos. Oye, además que, ahí, que si las encuestas muestran... Encuesta, la encuesta muestra además que la... De ¿Puedo hacer una consulta? ¿La señora Pía y don Pepe tienen la capacidad para hacer una constitución? No, si los votan y los escogen sí. Una florcita me pone en el Congreso. <coughs> toda la familia, o sea, ¿qué más quiere que te responda? Y eso por un lado, por el otro lado tenemos a todos los que terminan en negra. Algunos hablaban con pajaritos, con Dios, con Jaime Guzmán, después de muertos, y estaban ahí. Pues. O sea, Todavía. Siguen sí, ahí, Pero, hecho. Sí, en ahí a esos, a de hecho. Siguen ahí. A esos candidatos los elige la señora Pía y Don Pepe. Más encima. Pero mira, lo que era yo desde chico, y lo veo, y lo sigo viendo. Lo entiendo. Oye, acuérdense del Masterchef, por favor, ¿eh? y que le hayan creado un, un cargo de por vida en el Congreso cuando perdió las elecciones. Ah, estoy hablando del Chicoco este que, que siempre quiso ser presidente y nunca lo logró, gracias a Dios. El demócrata cristiano, no, no me recuerdo de este momento, Saldívar. Saldívar. Saldívar. Mismo. Saldívar. Saldívar. Y, la, Entonces, y la blanco. Bueno, ni hablar de aquella, pues. Bueno, ni hablar de aquella. Ahí la íbamos a tener hasta que se muriese, ¿no es cierto?, en el Consejo. Pero si Saldívar tiene interés involucrado en las pesqueras y el voto va a favor de las leyes. Los dos bueno, Saldívar, y mucho, varios, eso no se entiende. Y varios otros. No, se está sucio, está todo súper sucio. Sí, Oye, bueno, miren, miren, lo importante de, de esta conversación, que, que bueno que se genera un debate, porque quiere decir de que la cosa no está bien. ¿Okay? Porque si, si ustedes todos se pusieran de acuerdo y dijeran, ah, sí, no hay que cambiarla, entonces yo me preocuparía. Pero como se armó un buen debate, quiere decir que algo pasa. Y creo que desde mi punto de vista, con las personas que yo he conversado, por ejemplo, la gente vulnerable no como el caso de ustedes estoy hablando de personas que le llegan bono de cinco mil pesos a personas que suponte que le suben el salario de mínimo 1500 pesos esa gente está indignada ok y lo único que va que está conduciendo eso es que más gente se vaya sumando a esta indignación colectiva, de que en Chile no es justicia social ¿Ok? Y se va a tener que arreglar De una manera u otra Porque es el proceso evolutivo que tienen los países Todos han pasado por lo mismo ¿O ustedes creen que supongo un país es De un día para otro desarrollado? No Acuérdese el dicho? Roma Se demoró más de 500 años en construir, ¿Sí o no? Ya Chile nosotros tenemos somos un país joven no, no tenemos y, y, años. imagínate entonces me, quizás menos porque tenemos que contar porque la, la constitución real fue el 2018 ok entonces cuando, cuando fuimos independientes entonces quizás tenemos menos y nos mentimos a nosotros mismos entonces eh, en, en realidad de todo lo que nosotros conversamos ¿Ya? que es súper importante que ustedes entiendan de que este debate es constructivo ¿okay? porque cuando existe ya una diferencia entre nosotros y damos, damos opiniones a lo mejor estamos todos hablando de lo mismo pero con distintos puntos de vista pero todos llegamos a la misma conclusión ¿okay? la conclusión es de que Chile tiene que ser un país desarrollado de una manera u otra y Lamentablemente, suponte aquí la constitución se, se hizo para beneficiar con un grupo de gente que supuestamente la teoría del chorreo, ¿cierto? había que hacer ganar plata a gente y que se hicieran ricos y eso iba a chorrear hacia abajo ¿cierto? para que todos pudiéramos estar nivelados y eso nunca pasó. ¿Ok? Entonces hubo un abuso de, de, todo lo, de todo lo que se hizo para que nosotros tuviésemos que hacer este paso. Ahora, si nosotros retrocedemos, y, y, y yo les comenté a ustedes que aquí en Chile durante el gobierno militar se hicieron tres ajustes estructurales que nunca nadie supo, ni Felipe Larraín, ni ningún ministro de Hacienda lo sabe, y creo que ningún político porque fue secreto. Fue secreto, lo firmó Hernán Vigie con Carlos Cáceres. ¿ok? Y eso no lo sabe nadie hasta hace poco tiempo atrás que después de 20 años, ese, esa información que es secreta o privada, confidencial, los organismos internacionales tienen que darlos a la luz. Y yo les hablé de que el mito de los Chicago Boys es un mito. Ellos se tomaron la... La, se tomaron el crédito de la gente del Banco Mundial que vino a hacer los cambios estructurales a Chile fueron tres préstamos estructurales que se hicieron a Chile para convertirla en una economía abierta de una cerrada fomentar las exportaciones ¿ok? y mejorar digamos varios procesos entre ellos suponte crear el Banco Central que fuera autónomo para poder tener una economía mixta donde se mezclaron las políticas monetarias y las fiscales. ¿Okay? Eso ocurrió, pero faltaron tres ajustes estructurales que nunca nadie supo, porque cuando entregaron el gobierno a la democracia, se quedaron callados. Y todos decían, los tecnócratas suponte dejaron Chile súper bien, y, y la realidad de que no quedó tan bien ¿ok? porque estamos viendo los efectos ahora entonces, claro uno dice oye, Michelle Bachelet hizo un pésimo gobierno pero ¿cómo no iba a ser un, un pésimo gobierno si al final todos la dejaron sola porque a ella le, la OSD le dijo señora Bachelet, usted tiene que hacer los tres ajustes estructurales que a Chile le falta. ¿ok? Que es la reforma tributaria, la educación, y no me acuerdo qué cosa, Ah, la cuestión de la jubilación. ¿Ok? Los partidos políticos la dejaron votar, suponte, que los empresarios la dejaron votar. Entonces, ¿saben cómo el nombre que le, le, le pusieron a Michelle Bachelet? Le decían la, Juana de Arco. Joan de Arco. ¿eh? Estaba sola gobernando, no se avanzó en nada en sus cuatro años de gobierno, porque nadie la apoyó, terminó su gobierno y se fue a las Naciones Unidas con un premio consuelo que yo creo que le dio el secretario general de Naciones Unidas, porque dijo, pucha nadie te ayuda, lamentablemente ándate a, a la cuestión de los derechos. ¿Sí? Esa no es la realidad. Pero nadie operó. Entonces, como no se hizo absolutamente nada, a mí me preguntaban y me decían, yo decía, el próximo presidente le ha a tocar súper duro, porque como no se hicieron los ajustes estructurales que se tenían que hacer, lamentablemente le tocó al señor Sebastián Piñera, que tenía que implementar esos ajustes estructurales, tampoco lo quiso hacer, porque no escuchó a la gente, la gente ya venía en su ponte reclamando, hacía mucho tiempo, de que no estaba bien pelado el chancho. Entonces, escucha, le podía haber tocado a Guillén, o le podía haber tocado a Sebastián Piñera. Le tocó a Sebastián Piñera. ¿Bien? ¿Sí? Y lamentablemente, estamos donde estamos en este minuto, por consecuencia de que las cosas que se tenían que hacer en un gobierno anterior, no se hicieron Y tampoco se hicieron en este. Y estamos donde estamos. Entonces, hay que hacer algo. El próximo presidente que venga, que no sabemos si va a ser socialdemócrata de la derecha, ¿no es cierto? Pero ya saltó eh, la señora Matei, dijo que si Lavín era socialdemócrata, ella iba a representar a la derecha. Y después salió Longueira, y Longueira está, supongo, con muchos problemas judiciales. ¿Sí? Está en proceso Longueira, no puede ser candidato de nada. De nada. Entonces, eh, y todos sabemos que también recibió mucha plata eh, por el tema de la pesca. Entonces, eh, y, y, y ese surmenage que le dio, que se tuvo que ir al sur. Oye, ¿quién tiene plata para, para tener una un, un, un hacienda? Tiene es, es, está como este Tompkins, ¿ah? ¿eh? Y, y que tienen una cantidad de tierra haciendo proyectos eh, de filantropía. Con el raspado de la olla, profe, con el raspado de la olla. Con el raspado de la olla. Y sin y haberle más, si trabajado un miedo. día a nadie, eh. La ¿eh? Eso Es lo más divertido. Sin haberle <risas> trabajado un día a nadie, pues no tiene ningún tipo de contrato de trabajo con ninguna cosa, o sea, le cayeron del cielo las. Claro, entonces, pero se dan cuenta, entonces, estos temas. Para nosotros, en el MBA, es importante tomarlos en consideración porque hay muchos temas que vamos a tener que enfrentar políticamente. ¿okay? Pero nosotros tenemos que ser visionarios. ¿okay? ¿Qué es lo que viene en el futuro? ¿Qué, qué es lo, mira, yo, por ejemplo, ¿ya? me metí con la inteligencia artificial porque es una cuestión fascinante. ¿Ok? Eso Nosotros ya estamos viviendo el tema de la, de la inteligencia artificial. Si ustedes se meten en Google, ¿ok? Google cada cierto tiempo te manda un correo y te muestra a ti, suponte, dónde has estado en el último mes, y te muestra todas las partes, donde tú has estado, qué lugares has ido, has recorrido, suponte, en, en avión, suponte... La, la, el, el, la, una vuelta o dos vueltas al, a la Tierra, oye, es una cuestión, pero, in, in, in, o sea, pero insólito, saben todo el data main, mining, ¿ok? Entonces los celulares, todo lo estás haciendo todo. Ni siquiera necesitas ya tener las, las tarjetitas plásticas porque la, la meten en el celular y ya pagas con ella. ¿Qué? Nadie quiere. A todas las transferencias, hace las videoconferencias, todas las cosas, clase Oye, hay muchos alumnos que no, no usan su computador, usan el celular. Para todo. Especialmente la gente joven. ¿Qué? ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que viene para el futuro? ¿Cómo vamos a hacer los negocios nosotros en el futuro con la globalización? ¿Ya? Esa es la pregunta, porque por tanto, aquí en Chile, nosotros, nos va a tomar unos 10 años por lo menos, recuperarnos de este tropiezo que tuvimos ahora, porque nos fuimos como, oye, el crecimiento... Creo, creo que cayó a un 12%, ¿ok? como en el año 1981. O sea, hemos retrocedido de una manera impactante. Entonces, cuando uno retrocede, cuesta más volver a donde tú estabas. ¿ok? Es como si tú te cambias del fondo A al fondo B, si tú tienes una pérdida, ok. Mejor asumir la pérdida porque no la va a recuperar nunca más. ¿ok? Entonces, esos son los temas en los cuales nosotros tenemos que ¿Dónde vamos a parar de aquí a 10 años más? ¿Dónde vamos a hacer nuestro negocio? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas tecnológicas vamos a utilizar? Porque eso, en eso estamos. ¿Ok? Chile, por ejemplo, cuando empiezan a hablar de la, de la automatización, yo le digo a toda la gente, oye, que se preocupen Chile está tan atrasado, tan atrasado con los países que están con los temas de la automatización, que a lo mejor nosotros ni siquiera alcanzamos a ver eso. No tenemos ni fábrica. ¿Qué, ¿Dónde vamos a meter la automatización? En la minería. Es lo único que podíamos meterlo. ¿Ok? Y cuando se, cuando se automatizan las cosas, se generan muchos más otros trabajos, porque se ponen más productivos, tú tienes que generar más trabajo para otras personas, y la gente va avanzando y evolucionando en el conocimiento, la gestión del conocimiento, no se olviden de eso, es súper sí. importante. ¿Okay? ¿Cuánta gente más tú vas a tener que, suponte, generar trabajo para cuando estés automático? Oye, hay camiones que son, que viajan, sin un conductor desde California a Arizona. ¿Okay? O sea, ¿ustedes se pueden imaginar aquí en Chile un camión sin, sin un chofer? La vida. ¿Y quién bailaría en el paro ahí? ¿No es cierto? Es imposible. ¿Ok? Pero, pero, ¿por qué suponte ellos aceptan la automatización en, en los países? desarrollado, porque las leyes, las leyes que han pasado, porque se dieron cuenta que la mayoría de los accidentes que ocurrían con los camiones, era porque la gente manejaba más, más horas de lo que era reglamentado, entonces sacaron una ley de que un conductor de un camión tenía que manejar 11 horas, descansar un día, manejar 11 horas de nuevo, descansar un día, y eso les bajó el salario de 100 mil dólares que ganaban al año a 40 mil. Y con 40 mil dólares ellos no podían mantener su familia. Entonces dijeron, oye, mejor que automaticen esa cuestión, ¿ya? Y yo me puedo buscar un trabajo en el cual pueda ganar dinero más de lo que yo ganaba como conductor y tengo una calidad de vida mucho mejor porque puedo estar con mi familia. ¿Bien? Y. La misma automatización de los camiones le generó un trabajo a esta persona. ¿Bien? Estoy en clases. Disculpen. Eh, profesor. ¿Sí? ¿Puedo hacer una, una consulta a todo lo que usted está comentando? Diga Mire, usted hace un rato cuando partió con esta lámina y hablaba del tema político y el mapa, o sea, el, el, la ruta de navegación del gobierno, eh, eh, que tenemos un, sistem un sistema presidencial o, o, o digamos de nuestras autoridades que es cortoplacista y todo ese cuento, donde, claro, por, por ejemplo, según la línea política del, de la persona que esté gobernando, eh, va a ser como sus prioridades hacia dónde van a, van a apuntar. Y ahí, y ahí no sé si usted me puede nos puede comentar eh, ¿qué, qué hace diferente, por ejemplo, a los países desarrollados respecto de, de nosotros, eh, considerando que en todos los países del mundo también eh, se gobierna como de la misma forma. Por ejemplo, cómo los países desarrollados eh, logran llevar a cabo sus políticas, digamos, que van realmente en beneficio de todos sus eh, su ciudadanos, eh, cuando también ahí existen los mismos sistemas y donde también los gobiernos alternan, los alcaldes alternan, todas las autoridades como que van alternando de acuerdo a su, a su tendencia política. No, no, no es igual, no es igual, porque suponte la, la base de, de la democracia está en, en los ciudadanos, ¿okay? y nosotros aquí en Chile la base de nuestra democracia no está en los ciudadanos, está en el parlamento en el ejecutivo y en el judicial entonces de democracia no tenemos mucho ¿okay? allá se escucha el ciudadano y de ahí se parte supongo, haciendo las políticas hacia arriba o es sea, no. al revés es al, es es al, al revés. revés exactamente ¿Okay? entonces eso entender un poco el, la diferencia es, es la diferencia, entonces mira, uno nunca puede subestimar mucho a las personas ¿Ok? Porque ese, eso no es bueno. ¿Ya? Yo, suponte, eh, un, eh, un guardia a mí me puede dar grandes lecciones de seguridad, ¿ok? Porque yo de seguridad no tengo idea. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué yo lo voy a mirar en menos y decir: esa persona no puede aportar en la constitución, en la nueva constitución de Chile? si hay una persona que sabe, ¿okay? tú en tu empresa, tú tienes que escuchar a los trabajadores, porque los trabajadores son los que saben exactamente cuáles son los problemas que hay dentro de tu empresa, yo les dije, nosotros como MBA tenemos que aprender a escuchar, y tenemos que escuchar a nuestros trabajadores, fíjate que Cemex, los cementos mexicanos, que era una empresa muy mala, es un, es un caso de estudio de Harvard, que ustedes lo pueden buscar y bajarlo, y es gratis. Y van a ver cómo ellos se dieron cuenta que si le preguntaban a los clientes, ellos le, le daban una, una parte del problema. Pero cuando le empezaron a preguntar a los trabajadores, los trabajadores sabían exactamente cuál eran las deficiencias de su empresa. Hicieron lo que los trabajadores le decían, y es la empresa más eficiente en la producción de cemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, obviamente, escuchar y no y no suponte, eh, mirar en menos a, a otras personas porque no tienen eh, el conocimiento que uno cree, ¿no? Todos, todos tenemos cosas distintas. O sea, yo tengo que respetarte a ti porque tú me puedes enseñar. De hecho, yo aprendo una cantidad de cosas cuando estoy en, haciendo clase porque me encanta escuchar a su monte cuando ustedes se ponen a, a conversar y a, y a armar un, un debate, digamos, porque pum, empiezo a escuchar toda la información de ustedes porque ustedes están en la realidad, ¿ok? yo estoy en una burbuja aquí en mi casa, yo lo único que hago generalmente es, llego a Chile, me meto en mi casa, me voy al aeropuerto, me voy a Dubai, me voy a Estados Unidos, ¿ok? y acá en Chile no, no me meto mucho, porque no me gusta, no me gusta Chile, mi señora lo sabe, todo el mundo lo sabe, no me gusta Chile, como se hacen las cosas, porque encuentro, que hay mucha injusticia social y eso a mí me mata. ¿Ve? Entonces, por suerte que mi señora es medio chilena-argentina y ella pelea con todo. ¿Ve? Entonces, vamos al banco ¿no es cierto? y hay una señora una, que es adulto mayor y oh, puh, es como, olvídate, el guardia de seguridad le da, manda a la punta del cerro y dice, la señora tiene que pasar primero. ¿Eh? Profesor, ¿una consulta? ¿No? Sí, te escucho. Sí, y, y consulte, por ejemplo, ¿usted encuentra que en hay no hay justicia social en comparación con Chile? Bueno, es que depende. Depende depende del, del emirato en, en el cual tú te estés. Acuérdate que son son varios países en uno. ¿Eh? hay unos que son más fundamentalistas y otros que son menos fundamentalistas si tú estás en Dubái eh, la libertad que hay suponte ahí es como estar en Londres o como estar en, digamos en, en cualquier país europeo o, o eh, occidental pero si tú te vas a los países que son más conservadores tú vas a ver a las mujeres, suponte, caminando detrás del hombre, y vas a ver, suponte, eh, muchas cosas que son para nosotros una injusticia en los derechos humanos, y son criticados mucho por eso. Pero tú, te, tú llegas a Dubái, te subes a un taxi, y, y toda la gente anda sonriendo, y tú te le preguntas al taxista por qué está sonriendo, y el gallo mira ahí al cheik, al y dice, bueno, porque ese caballero distribuye la plata para todos de una forma justa. Entonces, todos vivimos felices. ¿OK? Y no te olvides de un tema que es súper importante. En los Emiratos Árabes hay un millón de árabes y nueve millones son inmigrantes. Porque ellos saben que son los inmigrantes los que consumen. Y los hacen trabajar para ese millón de árabes. ¿Ok? Que es una política inmigratoria que nosotros la estamos rechazando. Mientras más consumo exima exista en Chile, más va a crecer. cierto? Mientras más, más le pagues tú a tus consumidores, más Chile va a crecer y va, va a ser más justo. Pero mientras no entendamos eso... ¿cierto? No, no puede ser. Bolivia, que es un país súper pobre. La gente siendo tan pobre es feliz. Sí, no lo hago yo. ¿Ah? Profe, estamos en el break. ¿Le molesta si pasemos en un, un stop y seguimos conversando? Ya, me parece. Hacemos un break. Oye, eh, ¿alguien es eh, tecnológico aquí o no? Si yo paro la grabación y la vuelvo a, a, ¿cómo se llama?, a comenzar, ¿se borra o no se borra lo anterior? Ahí no sé, no lo he ocupado nunca, es que no me sí, ya... aseverar. Sí, no, no se borra, propio. Hasta ahí no, se borra. Agrae... no se borra. No se borra, señor. Esta se, se carga y cuando inicia la nueva ya arranca otra, otro, sí, otro otro fragmento. Excelente. Entonces ponemos, ¿y 15 minutos son? Qué sí. Ok. Nos vemos entonces.